¿Qué estás haciendo? La Million Fisted Hurricane. ¡Ay, mamá, no siento las piernas! la saga de Ghost spider con la ayuda de los Secret Warriors, lograron cazar al corno azul y a la fea de Punqueta donde van. Y a pesar de que le salvó la vida a su padre, el Capitán Stacy, este no le agradece y le dice a spider que sigue siendo una amenaza. Así es, Wayne, se unió a los Secret Warriors y, pues, y se prepara para nuevas y divertidas aventuras. Y bueno, yo acá doy inicio a... De renacer de un nuevo Iron Man. Bueno, Como sabrán, la protagonista acá no es Spider-Man por segunda vez, ni siquiera está dos. Es esta, esta piba negra que junto con sus dos amigas parece que crea una especie de prototipo de rectoral de energía más, más poderosa que creo que es el mismo Iron Pero bueno, se interrumpe cuando aparece una pelea entre la villana que vimos, que era la jefa de Loki En el video anterior y que quiere robar ese artefacto de energía, pero aparece la Capitana Marvel para impedir que se la lleve Y de inmediato llegan los pibes estos para ayudar a la Capitana Marvel, pero no contaba que también venía otro supermercado más, Iron Man. Y entre todo da inicio a una pelea muy corta la villana va a escapar y también se va a ir. no puedo se pregunta por qué Tony Stark se va sin hablar y cuando se dan cuenta de que ese no era Tony Stark ya que Tony Stark está ahí la capital madre regaña a los pies por dejar de escapar y dice que no están preparados para esto y se va y curiosamente como pasó en el gay este personaje no va a aparecer hasta el final y vemos de inmediato que está de manera nada más y nada menos que la piba esta negra que se llama a ver Lady Williams. Esta es una piba de 15 años que estudia ingeniería y con, y con sus herramientas hace un traje basándose en el superhéroe Iron Man, porque también quiere ser un superhéroe. Debido a ese tiempo creo que se alejó de sus eran tanto de sus amigos como de la madre. Y parece que le impuso una inteligencia artificial a la armadura de Iron Man, que lo llama Ami En Y contra ella tiene una relación amistosa, así como Hido y Bay más en Beijing, sí. Bueno, la piba negra recibe la visita del piba Violeta, esta oriental, que ya sabe que era la piba esta es la nueva Iron Man, y que va a ser parte del equipo. Y dice si para mostrar el traje ese Bueno está duda Pero bueno Activa la clave Y bueno demuestra el traje Pero Esta es la retrocuta Y bueno se revela Que esta es la villana Y se lleva el traje de Iron Man. Porque la china Estaba en otro lado Con la musulmana En la pastelería Y aparece la piba negra Viene a encarar A la piba china Que dice Dice que Oh Entraste a meditación en A Este Dice que No yo no fui Y otro de quién va sido no, no sé Pero dijo que quería La armadura esa de Iron Man. La armadura de Iron Man ah, Hace un momento Esa villana Quería algo de energía Así que probablemente que era esa tecnología así que se van todos prepararse para luchar contra la villana esta en el parque que había hecho una super máquina que no sé lo que va a hacer y que esa máquina tiene la fuente de poder a la armadura de ion la piba trata de hablar con bueno su amiga que es la inteligencia artificial pero no le hace caso y le dispara mientras se espada buena toda la villana entre la y recibió una extracción para que los demás pies destruyan una partes de la máquina realtó que esto se recupere y bueno saca, le empuja a la piba hacia el costado esta no sé qué se fusiona con la máquina y parece que vomita de la máquina una especie de pasta que, que tiene vida y se va a consumir todo. La piba china le manda a la piba gorda y a la piba negra que, que vayan a su movida, que vayan a buscar varios artefactos a ver si de esa forma se puede destruir al monstruo. Y bueno, la dos va con el perro transbordador y se van allá y llega la piba negra está remayada la piba ardilla está, está reaciosa y justo se da cuenta de que se olvidó de allá no puede abrir la puerta subterránea ese monstruo no se puede tener ni con las telarañas ni con el fuego ni con nada, y se hace más grande pero tranquilo la piba negra de una zona a la otra se hizo unas botas cohetes y unos guantes propulsores y junto a la piba negra se va volando hacia el infinito y más allá y llegando al parque soltando la ardilla va a encarar a iron Man. y con la ayuda de américa y las payas fantasma lo van a distraerlo y la piba negra con su aguijón le saca la cabeza y bueno ya y ya la armadura se pone en modo normal, en modo bueno. Y la parada se da cuenta del desastre que hizo y dice y ve al monstruo que es totalmente imparable y dice que bueno destruirme, que así el monstruo se va. Dice que no toda mi amiga, pero es la única forma. Tienes que insertar al guijón en el radio, que es mi corazón. Y se despiden las dos. Lo insertó y la armadura explotó la mierda Y el coso mojado este se va por donde se vino Y listo, los pibes quedan felices y contentos Los enamorados felices y contentos La capitana Marvel agradeciendo a las monjas por ser bien las cosas, está feliz y contenta Menos la piba negra, que bueno, se le murió su amiga Pero la piba negra dice que no, no todo está perdido Y de está perdido, tiene una parte de la máscara de algo más Sí, pero costaba mucho trabajo construirla de vuelta de cedo Pero la japonesa tenía la parte del corazón de la armadura Así podrá quedarse fácilmente otra vez la armadura Tiempo después los pibes están por entrar a la huella de un supervillano Hay que entrar sigiloso para que no lo vigile las camas Pero llega la piba negra que ya tiene un traje de repiola y se llama a sí misma Iron Hair Y va a ser juego completo va a entrar a esa huella Y bueno así termina esta parte de Marvel Racing Este video va a ser corto porque van a estar de 40 minutos y se si pongo no voy a poner muchas cosas porque si no me llega el copyright. Va a haber otros especiales más que uno se da de bueno estuve reclutando reclutando a la hermana de Black Panther Otra creo que está de fuego y y otra que quise que era de batas que obviamente es para el bueno. Así que cuando salgan los tres los tres especiales juntos sale un video de eso. Y no pasa nada con este, digo. <risas> y bueno, para acá un poco más he visto alguno de los cómics de Marvel Racing que creo que transcurren el mismo universo de los cómics del 6.1.6. Y vemos que acá es para el bueno parece momento. Y bueno. Vamos acá, el acnido que recluta, digo, es el Spider-Man de más Modal. Acordándome de que tuve que hacer una revisión de Spider-Man en tu spider, spider que me había olvidado. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Si te gustó el video, puedes darle un me gusta, la compartida, una suscribir. Y bueno, amigos, yo soy José Ultimate. Me despido. Hasta luego. Chao.